Ya de o sea que dejamos de hablar en 3, 2, 1, loco Y bueno, a ver Le pedimos perdón a Máxima de entrada Porque si llegamos a mojar un poco Y el bueno, pichón... chicos Todos tienen agua Amadeo tiene poquita agua mm, Toma un poquito mm, más mm, mm, mm. Sí, nadie puede hablar Entonces ahora soy amo y señor de la palabra Bien, Hornela ya tiene su tortilla en mano Amadeo ahí llenó las mejillas muy bien de agua Está... cielo, Chicos, qué miedo esto Estiren un poco la tortilla porque si no va a quedar la mano muy cerca Cuidado los micrófonos, se dicen ellos, yo traduzco todo, muy bien Estiren un poquito la tortilla para que no quede tan cerquita de la mano, muy bien Vamos a ir en eh, la primera ronda Orne la Catalina! No, ya se la mandó ¿Qué pasó, Catalina? Bien, piedra pa... a ver Piedra, papel o tijera, un, dos, tres... H -h. Sí. Enfócala. ¿Qué hace de Kiko? Chupa, chupa. Chupa, chupa. como el Kiko? Chupa, chupa. Ouch, ouch. Chupa, chupa, Bien. Chupa, chupa. A ver, mira, incorporate. No, no podés caer el agua. No, ahí está, muy bien. Chupa, chupa. A ver. Sí, un... Oh. A ver Sigue jugando Catalina Que ganó Contra Amadeo Ah no Ornella con Amadeo Piedra Papel o tijera Un, dos, tres ¡Auch! ¡Chau! <risa> con chupa chupa También dice Chupa chupa No El Kiko sigue diciendo Chupa chupa Chupa chupa ¿Por qué? ¿Por qué habla Con la boca con agua? Chupa chupa Y chupa chupa chupa Bien Entonces Ornela, por favor Le pedimos que Chicos ¿Se habían puesto de acuerdo para el Piedra, Papel o Tijera? Porque... Bien. A la... U... Preparados. A, ma... a la una. A las dos. Y a las tres. ¿Qué hace, chicos? Oh, y se le rompió. Bien. ama de hoy Catalina. Piedra, Papel o Tijera. Uno, dos, tres. Piedra, Papel o Tijera. Un, dos, tres. ¡Auch! Oh, no, Catalina, que aparte no es para nada competitiva. Okay, bien bien a ver y preparados Amadeo ojo no Amadeo te estamos viendo a la una a las dos a las tres no se me hizo a propósito chicos qué